Bienvenidos al canal, donde te informamos lo último de noticias de Estados Unidos y del mundo. DeSantis respalda a Kelly Kraft en la carrera fundamental para gobernador de Kentucky, preparando el escenario para un choque épico con Trump. Como lo oyen amigos, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se metió el lunes en una contienda política importante más allá de su participación esperada en las elecciones presidenciales de 2024 ya que arrojó el peso de su creciente popularidad detrás de la exembajadora de la ONU Kelly Calicraft en la polémica carrera para intentar y destituir a un gobernador demócrata de un estado rojo. Hola, soy el gobernador Ron Sandes, viniendo a usted desde el Estado Libre de Florida. Ha tenido un gobernador liberal despierto que ha puesto una agenda radical por delante de los habitantes de Kentucky. Lo que está en juego no podría ser más alto. Sé lo que se necesita para defender lo que es correcto, y Kelly Kraft lo tiene. Lo ha demostrado, dijo DeSantis en un comunicado grabado compartido con Fox News Digital. Los animo encarecidamente a que salgan y voten por mi amiga, Kelly Kraft. Kelly comparte la misma visión que tenemos en Florida. Ella se pondrá de pie a la izquierda mientras intentan adoctrinar a nuestros niños con su ideología despertada luchar contra las locas políticas de ESG que están tratando de acabar con la industria del carbón en Kentucky. Wakale hará todo lo que esté a su alcance para poner fin a la crisis del fentanilo que está perjudicando a las familias de Kentucky, dijo. Cuando vote mañana, martes 16 de mayo, vote por mi amiga, Kelly Craft, y ponga a Kentucky en el camino para convertirse en un estado libre como Florida, agregó. Compañeros en un comunicado, Kraft dijo que estaba honrada y agradecida de contar con el apoyo de DeSantis y elogió su liderazgo en Florida. Establece el ejemplo para los líderes republicanos de todo el país porque ofrece resultados audaces y conservadores. Kentucky debe parecerse más a Florida que a California, y espero marcar el comienzo de una nueva generación de liderazgo conservador como gobernadora de Kentucky, dijo. Dicho. El respaldo de última hora de De Santis a Kraft antes de las primarias republicanas del martes lo enfrenta directamente al expresidente Donald Trump, quien está poniendo a prueba el poder de su propio respaldo por primera vez desde el fracaso de un número de sus candidatos respaldados en las elecciones intermedias de 2022. Como sabemos Trump respaldó al oponente de Kraft el fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, al principio de la carrera, pero mantuvo su elección tras la entrada de Kraft a pesar de que ella sirvió primero como su embajadora en Canadá y luego como su embajadora ante la ONU después de la renuncia de la ahora candidata presidencial republicana Nikki Haley. El expresidente realizó una manifestación televisiva en apoyo de Cameron a principios de esta semana, pero no optó por aparecer en persona a pesar de que la contienda es vista como un indicador de las posibilidades republicanas de recuperar la Casa Blanca y el Senado en 2024. De Santis es la última figura de alto perfil en respaldar a Kraft después de que el candidato presidencial republicano de Doug Ramoswamy, el exsecretario de Estado McPampeo y el senador Ted Cruz, republicano por Texas, anunciaran oficialmente su apoyo en los últimos días. Kraft también cuenta con el respaldo del presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, el representante James Comer, republicano por Kentucky, y el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, Brandon John Traff y Cameron se enfrentan a un campo repleto de otros 10 candidatos republicanos, incluido el comisionado de agricultura de Kentucky, Ryan Quarles, quien ha sido respaldado por una parte importante de los agricultores de Kentucky y 235 funcionarios electos locales, incluido un tercio de todos los jueces ejecutivos del condado. El ganador de la contienda del martes se enfrentará al gobernador demócrata Andy Beshear en las elecciones generales de noviembre. Y tú dime, ¿qué opinas? En otras noticias, mis amigos, la peligrosa omisión del techo de deuda, ¿cuánto más estamos dispuestos a gastar? Esto dijo el republicano Kevin McCarthy. Imagina estar en una sala llena de personas discutiendo sobre el techo de deuda. Algunos llamarían a esto una negociación, pero realmente lo es. ¿Hay alguna actualización sobre el tema? Parece que estamos corriendo contra el tiempo, ya que nuestra secretaria acaba de advertir que el primero de junio podríamos quedarnos sin dinero. Solo quedan unos días. Pero el presidente decidió esperar 100 días antes de comenzar las negociaciones. Parece que está siguiendo el mismo enfoque que aplicó en la crisis fronteriza, ignorar el problema y esperar que desaparezca. Cuando asumí como portavoz, lo primero que pedí fue reunirme con el presidente para discutir cómo resolver el problema del techo de deuda. Buscar formas de ajustar nuestros gastos y ahorrar dinero para los contribuyentes. ¿Quién podría imaginar que podríamos recuperar fondos destinados a la emergencia sanitaria, que han estado allí durante dos años, ahora que la emergencia ha terminado? ¿Y si lográramos impulsar nuestra economía y ver cómo suben los precios de las acciones y disminuyen los gastos energéticos? ¿No sería genial tener más dinero en nuestros bolsillos? ¿Y qué tal si pudiéramos mejorar la cadena de suministro y ayudar a más personas a conseguir empleo? En mi opinión, todas estas ideas serían extremadamente positivas. Pero aquí está la realidad. Cuando finalmente logré reunirme con el presidente el primero de febrero, él quería simplemente ignorarnos. Y la única parte del Congreso que ha tomado medidas para elevar el techo de deuda son los republicanos. Lo hicimos con anticipación, sin esperar a que Janet Yellen nos dijera cuándo se vencería el plazo. No queríamos estar en esta situación. Así que no, definitivamente no estamos en un buen momento. Ignorar el problema y esperar que desaparezca solo puede llevarnos a una situación desastrosa, tal como ocurrió en la frontera. No queríamos que eso sucediera, por eso aseguramos que se elevara el límite de deuda para proteger nuestra economía. Pero no estoy seguro de cuál es el plan secreto del presidente. Quizás esté esperando hasta el último minuto para aprobar nuestro proyecto de ley. ¿Eso sería conveniente? ¿No crees? Ahora, ¿cómo definiríamos el éxito de una reunión sobre este tema? Para empezar, tendrían que tomarse las negociaciones en serio. Deberían tener discusiones reales sobre las acciones que tomarán. Según el diseño original del gobierno, la Cámara propone una medida, el Senado propone otra y luego se llega a un acuerdo en una conferencia, para que finalmente el presidente pueda firmarla. Lamentablemente, solo la Cámara ha tomado medidas hasta ahora, y parece que esto se ha convertido en un patrón continuo. Cuando D.C. quiso despenalizar ciertas acciones, la Cámara tomó una medida, pero el presidente vetó 170 proyectos de ley. Algunos demócratas votaron en contra, pero luego el Senado aprobó la medida. ¿Y tú dime qué opinas? Gracias por visitar el canal. Suscríbete para más contenido. Activa la campana de notificaciones para estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.